Le paso el relevo a mi amigo y a mi compañero Roberto. Bueno. Ahora vamos a hablar, vamos a invitar a subir a dos personas que ya nos acompañaron hoy a lo largo de la mañana en su magistral intervención, que fue una conferencia musicalizada sobre la dulzaina en Zamora y su relación ...con las zonas limítrofes de León... ...hablaron también de dulzaineros zamoranos... ...antiguos que venían a tocar en fiesta... romerías en la provincia de León... Eh, eh, ...aún les recordamos... ...por sus intervenciones en pasadas ediciones... ...de estos encuentros provinciales de León... ...ya han intervenido en otras localidades... Eh, ...Alberto ha sido profesor de algunos de nosotros... ...y referente y modelo a seguir para todos... Es profesor de música especializado en folclore y etnomusicología, coordinador durante muchos años de la Escuela de Música de Zamora. Él ha sido el primero, el pionero y el ejemplo a seguir para los que, como nosotros, aman la cultura y la música tradicional. En estos momentos... Bueno, les dejo ya con ellos y nada, les pido un fuerte aplauso porque es un placer y un orgullo y un honor tenerles entre nosotros. Un aplauso. Buenas tardes, para nosotros es un placer estar aquí en Carrizo de la Ribera. Ya hemos estado esta mañana aquí en el monasterio dando una conferencia hablando de la dulzaina de Zamora y su relación con la provincia de León, haciendo toques antiguos y hablando con la gente acerca de los ritmos, de las escalas, de la manera de articular la dulzaina antigua que se parece... Un poco también a la gaita de, de Foley. Sin embargo, para la, para la tarde-noche, pues traemos otro tipo de temas, más de la dulzaina semiprofesional o profesional, que también tuvo esa, esa faceta en, en Zamora. Vamos a comenzar con una entradilla: Cabañales, Diabulus y Dulzaina, eh, que yo compuse en 1987 aproximadamente y que fue un premio del Ayuntamiento de Segovia en 1991 con motivo del centenario del nacimiento de Agapito Marazuela. Para todos vosotros, Entradilla, Cabañales, Diabonus y Dulzailo. A la caja, Mario Martínez Roncero, que es el profesor de percusión y coordinador actual de la Escuela de Fútbol del Consorcio de Movimiento Musical de Fútbol. Defenderlo cada vez que se interpreta, y puede pasar de todo, porque efectivamente, pues, cuando lo escribí, lo llamé así Diabolus sin dulzaina porque es endiablado, porque pues, toca toda la tesitura del instrumento, desde las notas más no graves hasta las más agudas y todas las llaves de la dulzaina Bien, pasamos ahora a unas Jotas que nosotros aprendimos de una saga de dulzaineros llamados los Jatas, que eran de Comonte de la Vega muy cercano aquí a la provincia de, de León. Y eh, bueno, eh, Alfredo Ferrero ya tocaba con su padre, que se llamaba igual, eh, y luego formaron pareja los hermanos, Alfredo Ferrero y Saturnino Ferrero, que tocaba muy bien la caja, pero en determinado momento de la grabación pasó a coger la dulceina y nos tocó esta maravilla de J. del Órbigo, que de alguna manera... Debió de aprender por esta zona o así nos la tituló, J del Orden, del repertorio de los Jatas, Saturnino y Alfredo Ferrer. No al menos, y quizás en algún estilo melódico habéis podido comprobar la semejanza con algunas músicas. De aquí. Bien, vamos ahora al repertorio de Gelasio Quintana, que fue el, una persona que nació en 1902 y falleció en, dos, en, en eh, 2010. Él vivió 107 años. Eh, entró en la manda de su pueblo en 1914 como clarinete, siendo niño, y la dirigió luego eh, durante más de 75 años. A este hombre le dieron un premio como autónomo, la Junta de Castilla y León, y él era albañil, y eh, dijo, nos dijo que él toda la, vida, toda la vida había puesto adobes y al final de su vida cuatro ladrillos. Este hombre tocaba magníficamente bien la caja, pero luego también clarinete, requinto, etc. Le había enseñado música un italiano, Ramón Cogiola, que había venido a Zamora con una compañía de músicos que se refugiaron en Zamora de la Primera Guerra Mundial. Este Ramón Cogiola, luego, eh, para ganarse la vida, se metió sacristán y tocaba el órgano en el pueblo de Prado. Pues bien, este es el que le enseñó música y a nosotros de alguna manera nos transmitió la dulzaina más profesional que hemos podido tener. Para todos vosotros, uno de los toques más bonitos de la provincia de Zamora, la rueda de Villamayor de Campos. Chalo, chalo, a misa. Eh, vamos a tocar ahora un tema bastante menos conocido eh, Ángel Pinto eh, que tocó en Zamora en los años 70-80 yo lo pude conocer cuando quería lucirse tocaba un tema que llamaba la columbriana esta columbriana la tocaba con dulzaina Sola eh, cuando he ido a mirar eh, realmente para transcribir y enterarme bien de que, que era aquello que tocaba para lucirse resulta que estaba tocando una colombiana de antonio molina eh, que cantó en la película puente de coplas en 1969 y yo dije y cómo puedo hacer yo para poder tocar la colombiana esta en los escenarios y todo esto y tal? compuse eh, una especie de rumba que va por delante y por detrás de tal manera que le hacemos a la, a la columbriana un bocadillo vale. tiene otra música por delante y otra música por, por detrás eh, y yo la titulé columbriana de olivares que era el, el barrio pesquero en, en Zamora y también la subtitulé como una alondra entonces es lo que vamos a tocaros ahora columbriana de olivares como una alondra que contiene esa colombiana que cantaba Antonio Molina en esa película. Muchas gracias y nos vamos a despedir con una J, J de Pedro Pasalodos. Pedro Pasalodos eh, fue un dulcenero de eh, Pedrosa del Rey, en provincia de Valladolid, eh, que tocaba con su hermano Manuel Pasalodos, que era el abuelo de Rafa Pasalodos. Todos conocéis la profesión de los hermanos pasalodos, que además eran cacharreros, pero los abuelos eran muy finos con la, con la dulzaina. Eh, por ahí se cuenta que estuvieron en algún teatro en Madrid, eh, pues eh, algo así como más de una semana tocando a diario. Eh, esta J realmente es especial, como os digo, y bastante difícil. J de Pedro y Manuel Pasalodos, los abuelos de Rafa, que todavía ha venido a nuestra escuela y toca magníficamente bien también la percusión y la dulzaina. Con esto os decimos hasta siempre, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Ha sido un placer y nada, pues esperando ya el octavo encuentro de Dulce de la provincia de Muchas gracias, a esto siempre.